Hola soy Manuel, Voz Artificial que te acompaña, como profesor de Historia, en el canal de Aula Media. Hoy te hablaré sobre otro importante tema, de la asignatura de Historia, que trata sobre la sección relacionada, al Paleolítico. Las fases del Paleolítico El Paleolítico, piedra antigua, en griego. Transcurrió desde la aparición de las primeras herramientas hechas de piedra, hace unos 2.500.000 años, hasta la invención de la agricultura, y la ganadería, aproximadamente en el año 8.000 a.C. Te voy a explicar algunas características de cómo está subdividido el Paleolítico en tres grandes fases. 1. Paleolítico inferior 2. Paleolítico medio 3. Paleolítico superior. Paleolítico inferior. 3.300.000 años hasta 125.000 Cristo. Es el momento en que vivieron las primeras especies Homo. Utilizaban como herramientas piedras apenas modificadas. Vivían en pequeños grupos familiares que se alimentaban de frutos y semillas. Y que además eran carroñeros... Comían restos de grandes animales muertos porque solo podían cazar presas pequeñas. Paleolítico medio. 125.000 años a 40.000 antes de Cristo. En este periodo, los primeros Homo sapiens, convivieron con los hombres de Neandertal. La caza se hizo más eficiente gracias al perfeccionamiento de la tecnología lítica. Además, se desarrollaron las primeras manifestaciones artísticas, y un lenguaje rudimentario. Paleolítico superior. 40.000 años a 8.000 a.C. Para esta época, las personas habían adquirido la destreza suficiente para elaborar puntas de lanzas afiladas, hojas de cuchillos, picos, hachas, y otras herramientas muy eficientes sigue aprendiendo sobre historia, comparte y suscríbete a nuestro canal.